Después de seis años, vuelve a suelo mendocino. Como les estaba diciendo, la última presentación que tuvo fue en el año 2016 en, la, en el World Tour, One World Tour se llamó. Uh -huh. Y bueno, estuvo acá en la provincia. Después, en el 2020, trató de volver, pero por cuestiones obvias, COVID, pandemia, etcétera no pudo regresar. Pero bueno, la cita con los mendocinos es el 26 de febrero, llega al estadio Arena Concagua y viene con una presentación totalmente diferente. No lo vamos a ver a él solo arriba del escenario, sino que viene Ricky Martin Sinfónico. Va a estar él y además 60 músicos que van a elevar sus hits, sus primazos a otro nivel combinando el mundo de la música de Ricky Martin con el mundo de la música clásica. Wow. Ah, vino con invitados. Vino con invitados, 60 músicos que van a estar junto a él. Wow. Es tremendo el 60 show. ¿60 músicos? 60 músicos. Chicos, es una uh, sinfónica. Es una locura, exactamente. Claro, sí, sí, sí. Y este show tuvo su primera aparición en Los Ángeles junto sí. a la orquesta del lugar y como tuvo muy buena respuesta y era como un sueño de Ricky combinar estos dos mundos, tanto el mundo de la música clásica como el mundo de su música eh, ahora es un show que se replica en diferentes partes del mundo y bueno y le toca a Mendoza el 26 de febrero ¿Es la única, en Arena con ¿es la única fecha hasta ahora que tienen? sí hasta Ajá. ahora es la única en, que la tiene. Provincia. en la provincia claro, claro acá uh -huh. y, y, y viste que apenas salen entre, a, a la venta las entradas como que ya te dicen agotadas en agotadas. este caso ¿cómo van las no, entradas? no, todavía hay entradas ya uh -huh. están a la venta a través de etiquetec.com.ar y el valor de las, de las entradas va cambiando depende del lugar en donde sí. vos uh -huh. te sientes ¿no es cierto? si estás más cerca es más caro si uh -huh. estás un poco más lejos es más barato por ejemplo hay que remarcar y hacer un paréntesis acá porque una entrada de platino por así decirlo que es la que estás más cerca del escenario tiene un valor de 30 mil pesos pero además le tenés que sumar el impuesto al servicio claro eso claro. quiere decir que la entrada tiene un valor en total de 34 mil 500 pesos si querés estar bien cerca bien. Wow. una entrada un poco más económica una de campo te llega a salir mil pesos y le tenés que sumar el impuesto que es de 1.800. Uh -huh. Entonces te quedan 13.800 pesos, una entrada un poco más barata. Sí. ¿Te tremendo que empiecen a venir ya a este nivel de artistas pues a... Me, a ¿no? me, me pasa un montón eso no cuando vas a comprar la entrada. pues sí che, me da cara, no sé sí, qué, pero sí. la compro igual. Estoy hablando de otros eventos. Pero uh -huh. claro, cuando compras, después se te suma claro, ese cargo... Por, por la compra de la entrada, que es, es, es el porcentaje que se queda la empresa sí. que vende la entrada. Es así. Y te querés matar por. por qué, pero ¿por claro, qué? pero uno no lo sabe y está bueno que lo cuenten para que, que el, el que va a comprar la entrada contemple este precio. Claro, claro. en realidad. O sea que. Para no la, llevarte el susto. La de 30.000 claro. termina costando mil 34.500. 34.500. Uh -huh. Y la de 12.000 les va a terminar costando 13.800. Ahí está. Me encanta, Ahí está. Guay. Esos son los precios de la entrada. Desde. Ellos 30. dicen desde 12.000 hasta 30, claro. pero en realidad es de 13.800 uh -huh. hasta 34.500. 34, ¿Sabes lo que debe sí. ser ver a Ricky Martin con esa sinfónica 60 artistas en escena? Y las canciones, no sé, por ejemplo, una canción de Ricky Martin que se te venga a la cabeza, ¿cuál? Una romántica, sí. No, voy a decir. Fuego una, de noche, nieve de día. Esa la amamos. Sí. Imagínate la versión sinfónica, una locura. Yo no decir fuego pensaba... contra fuego? No. ¿No es la misma? No, no, no. Esta que no. estamos escuchando no, a ver. Que no. O son dos distintas. No. no es esta. No, no, no es esta. Es fuego de noche, nieve de día. Nieve de día. Fuego Ajá, y tiene de como una versión fuego contra fuego es de él también. Sí. Sí. Ah, la iba a decir bien, porque iba a decir fuego contra fuego. <ríe> Y me iban a decir, no, es ¿Esa, otro. ¿Esa te gusta más, fuego contra fuego? Me gusta fuego contra fuego. En realidad me gustan las más, la, la más divertidas de Ricky Martin. <risa> ¿Sabés qué? Me pasa algo re loco porque me encanta Ricky Martin. Pero Ahí si está. yo ahora pregunto una canción, por ejemplo, a vos no se me vienen tantas de la cabeza. A mí se me vienen sí. las viejitas. No, como poche, no, claro. O esas, esas, claro, esas canciones que tienen también su versión cumbia que, que te la ponen en el boliche. Claro. Ese, como que... La simila un poquito más. No, pues me, me gusta más eh, lo más divertido del. Eh, la canción de María, la canción claro. mundial. La mordidita. La, ¿no? la que hizo con Maluma. Claro. ¿No? Ahí está. Mira, ahí está. Sí, sí, sí. Ahora, no. Lo, bueno, primero, obviamente, lo presenta el 7 a Ricky Martin. Qué sí. Honor. Gap, eh, Por supuesto. Con Gap Qué iba a decir, esto iba a decir, qué lindo que es ritmo. <risa> no se no, no resistió. Igual no es verdad. Le pasan los años, el señor. Sí. Sabemos que bueno, sí. debe meter. <risa> no, mucha pero, cosa, pero sabes pero cuando le metes no. muchas cosas se nota. Sí, se nota. Pero a él, él no, no se, le se nota. nota. No, no. No. Bueno, como por. Saqué, saque, saque, Efron, con y Efron así señor, que, que se Chico, ¿Ustedes eso? vieron a Zac Efron hoy? Noche. ¿Qué parece Lord Farward? Ay, Fer, podés buscar. Con flequillo. La foto? ¿De no, verdad? mentira. Buscá busca la, no la, la última, no. no lo van a reconocer. ¿Con Lord Farward, que es el de Shrek. Eh, sí. Eh, sí, vi un TikTok ayer. Y dijeron, Ay, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Va a interpretar a Lord Farward? Ay, no, pero era que. No, no. Tiene pero el mismo corte de pelo, chicos. ¿De verdad lo va a interpretar? No, no, no. Ah, en no, serio, ¿no? Me muero. No, Pero es muy fuerte lo de Saquef. Sí, exactamente. Porque es parece otra persona. Es el de el de, por ejemplo High School Musical, por así. Y claro. alguien no sabe de qué estamos hablando. Mira, qué raro que es el productor. No, no, no, me... A ver, mira. A ver. No, no, te morís, te morís. Morí. Mira. El corte de pelo, medio honguito, ¿viste? Pero la... la cara. La cara, la mandíbula. Ese cuerpo. <risa> que parece que salió un tirófano. sí sí que lo inyectaron algo para esto directamente tremendo mira está como alfa sí está como alfa no te molestamos pero nos podés buscar una foto delante antes de sac es claro mira esta claro. es ahora no, no, es, del es, año pasado. Esta, esta es hace un, un. Bueno, anodó. Ricky no está así. No. Bueno, pero Cuálida ¿ves que rica? se nota cuando la gente se hace algo? Sí, se le nota. Y Ricky Martin no tiene. No no no, no, no, no, no. tiene esa boca hecha con. Sí, no, no sí. lo pongo no va a ser. No, claro. No, sí, Tan lindo va a ser ese chico, ¿por qué es hizo eso. Bueno, con respecto a los shows, no solo se presenta en Mendoza, sino también pasa por Córdoba, por Buenos Aires, también pasa por Uruguay, y lleva el mismo sistema de, de ¿A show. Viña no va? No. Porque muchas veces el, el Ajá, motor sí. ha sido Viña del Mar, claro. que lo contrata, y de ahí radia para todo para todo Sudamérica. Aprovechan uh -huh. todos y dicen, bueno, ya que está acá, lo empezamos a contratar. Eso barata costos, ¿no? Todavía no hay información, tal vez sí, pero todavía no, no, no se sabe. Igual voy a decir una cosa. En el Arena Concagua... Yo fui a ver eh, sin Soleil. Ah, yo también. Y la verdad es que el lugar es enorme, ¿Sí? pero se ve muy bien de todos lados. Qué bueno. Sí, sí es verdad. Bueno Cisne es Soleil se veía bastante bien, al menos donde yo estaba ubicada. Los que no veían ya estaban muy ahí arriba atrás. y hay un par de columnas que por ahí te pueden tapar cuando estás muy arriba. Las Uy. columnas es verdad, me acuerdo... Pa le, ojo, le pasó a Coldplay también. Uh -huh. no, no, no es nuevo. Las entradas de, de, de Coldplay... Que tap, eh, donde habían sillas que las tapaba una columna, se vendieron a mil pesos, mil sí? pesos. Fueron las uh -huh. últimas que se vendieron y se remataron como, como a muy poco dinero. Claro, ¿no? Lo que pasa es que y si se vas sabe. a ir a claro, un recital y saber que tenés una columna en el medio, pero bueno, por ahí esas personas que no llegaron a conseguir la entrada y hago lo que sea para estar allá en el lugar. Exacto. Porque obviamente que uno va a ver a la persona. En este caso estamos hablando de Ricky Martin. Pero esto es show. Claro. Es el show, todo claro Todo lo que Iluminación, con, todo la, Todo lo imagina. que claro. Sí, total Exacto Todo lo que consumís Ay, me encantó, ¿eh? Muy bueno Ahí está el Director ya sabe el precio de las entradas Tiene que comprar cuatro, el director Claro No, que cuatro <risa> tiene que comprar ¿Por qué tiene que comprar cuatro? Las de 34.500 quieren las chicas Ah, que para hay tres hijas. Uh, claro No puede comprar la una Tres hijas y una esposa Claro uh. Y van en las cuatro y no puede comprarle a una un precio y la otra a otra. Pues no, le hay pareja no? para. No, por eso, director, le hay pareja para. No, todo. las cuatro, la de 34.500. Podríamos si no, pedirle a la gente del 7 que nos den unas entraditas para sortear acá. Pero sí, Maule de marketing, si me estás escuchando, pegámoslo en vivo. No. Nos den unas para sortear acá. A la gente de Gaps. A la gente de Gaps, si nos, si nos conocen, a los de Gaps, nos mandan unas entradas. Gracias, Rena. Gracias, gracias Rena. A ustedes, chicos. Muchas gracias.